Pero no se vieron Los ojos fríos como la vuelta de enero En pleno agosto que vivimos para siempre Mister Nike pero son niños con hambre He Apretado todos los meses pero cachimir, Volviéndome loco en mi sin sin Si Las cosas como que han cambiado A punto de perder la vida Y ahora todo va arreglado. Sigo yendo a ver pasar los trenes por mi barrio Siento nostalgia y no tristeza ya Ahora todo ok no hay dinero pa' camisas nuevas, no hay money pa' ella, no hay money pa' vicio, pero se come fuera y se paga el piso. Así que cada minuto me vale como 10 de ayer. Están hablando mierda como acuerdo San José. De via y por la plaza, viéndote todo el barrio primo. Ciego lamentable, mi arma, yo ya ni me arrimo. Deja que la fila, hermano, ponme ya otro ritmo. Deja pasar el tiempo, siempre seremos los mismos. Pierdo el nervio, medio loco, tú perdóname, tú y yo solo Sobre el que quedarme frito, solo soy yo, yo no las insisto. En mi forma de vivir, lo que le lleva al delito. Deja pasar el tiempo, siempre seremos los mismos. No ha cambiado nada y a la vez todo es distinto. Uno ya no está y otro se le ha ido la pinza. Que esta puta mierda, vida no es fácil, no finjas. Yo, finjas, mierda. Símbolo de playa. Ahora que las cosas son distintas Ahora que he crecido Y cuando puedo ver Lo que soy capaz Puedo ser Lo que quiera ser. Y ahora que no vivimos en el ayer Ahora que Las cosas son distintas Ahora que he crecido Y cuando puedo ver Lo que soy capaz Puedo ser Lo que quiera ser. Y ahora que ahora que Y ahora que no Atrapado joder El yeah. Fenton y Ronin De Barrio El símbolo de playa de yeah. Hasta arriba Hasta arriba Parece esto más fácil, ¿verdad? ¿Ja? Con los cojones en su sitio y esta gana de avanzar. Sí, será por la edad, zorra suena calidad. Todo lo que tenemos trabajado, nada caridad. Sudor, sangre y lágrimas, invertido en esto. Por mucho pasar el tiempo, no olvidaré mi comienzo. Y desde sexto con mi jera, aerosoles en el viento. Bandas sonoras de Nas representan Time, Rhythm, Dance, spray, Barrio y el símbolo. nubes negras que nos invitan el vuelo el Tony y Ronin, la alianza Apretado de por vida para poder llevar la casa El Tony y Ronin, la alianza Apretado de por vida pero para adelante la casa Y ahora que no vivimos, vivimos del ayer, el ayer. ahora que las cosas son distintas Ahora que he crecido y cuando puedo, puedo ver lo que soy capaz, capaz? Puedo ser lo, lo que quiera ser yo. Y ahora que, y ahora que...